Con cubetas en mano amas de casa y residentes en el sector Olimpia de esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen el servicio de agua potable, aseguran que no aguantan más la situación. Queremos. Un, un término de 16 días que no hay una gota de agua. Hay tres tanquecitos, los que tienen su interna también. Y aquí yo he subido dos veces ahí arriba y, la, y hay una llave ahí arriba que la tienen cerrada el agua. Y no nos la dejan bajar para acá. Y no se sabe ahora, uno dice que le entregaron la llave, otros dicen que, que la tienen, otros... Al fin es que no aparece la llave por parte para abrir la llaves de allá arriba. La llave principal está cerrada. Y yo tengo un pequeño, un pequeño negocio ahí, una fabriquita de hacer ladrillos de, para encachar hoyo Y se me están dañando los, los ladrillos porque no tengo con qué mantenerle el agua para hacerlo y para también eh, poderlo mantener fuerte. Sin agua se me daña. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si los que tienen el agua o tienen dos pesos más que uno, esos son los que tienen el agua. Porque cuando viene a verlo están negociando con los mismos barbuleros. Como 10 días tengamos sin agua, casi un mes vamos a tener sin agua. No sin agua, que tiene uno que andar. Pidiendo chines de agua, si uno está, poder, está caigando galones de agua y queremos agua, si no vamos para la calle, vamos para la calle o para Inapa, para donde sea, vamos a caigar agua. Nah, a veces hay un vecino ahí que tiene una cinterna, no da agua, pero ya no tiene tampoco, ya no tengamos dónde buscar agua, así que necesitamos el agua. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.